Ya compadre, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo. Vamos a ver hasta dónde llegamos en Ghost and Goblin. ¿Mm? Deseenme toda la suerte porque vamos a morir muchas veces. Así que veamos qué nos pasa aquí en Ghost and Goblin para ustedes en el juego del recuerdo, compadre. ¡Go! ¡Vamos! Vamos bueno, hasta dónde llegamos en este super video game. Podríamos dejar hasta un puntaje, ¿no? Vamos dejando puntaje. Divirtámonos. Sabemos que vamos a morir, pero bueno, con todas las, las ganas del mundo. Aquí la gárgola. Fácil. De este montículo de tierra que flota hay que tener cuidado. Vamos Aquí hay que correr sin parar y saltar al tiro Para que alcancemos a tener espacio con el último monito ese Tienen dos más Bueno, tres Cuatro Aquí ya llegaríamos al jefe, ¿no? Vamos a matar a este A estos bicharracos que molestan tanto Estoy acá con todo ¡Mira el arma! ¡Mala esa! Ya Vamos por el otro level Nos tenemos fe, nos tenemos fe la onda al límite compadre vámonos les da con darme esa arma bueno hay un tema en este juego que son las escaleras que no son cualquier escalera están todas mal hechas la mira, mira, la escalera... Ah, ya, pues, weón, que onda, la escalera, weón La escalera no me deja... No, no... Puta, que lata, weón Ya vamos Es un temazo el tema la de escalerita, ¿eh? la escalerita. De verdad que complicado. Miren, a esto me refiero. Miren, ¿Está ahí? De que hay pegado. Puta, por estar demostrando. Vamos, no, ya, juega. Apúrate. Apúrate. Ahora, cuando mire para abajo, pues bueno. vamos rápido nomás. Que tú quedan 35 segundos wey. ya vamos hay que hacer la corta vamos. bueno Uf. no estuvo tan mal a 16 segundos uno se preocupa de todo cuando está jugando. Mira la escalera. No, pues weón. ¿Qué juego más mal hecho el tema de la escalera, weón? ¿Qué mierda? La daga La parte de las escaleras tengo que saltar porque a veces se queda enganchado Yo creo que es un tema de programación de los huevos. Uh Bueno Mira acá sale un bonito. Acá otro Esta ramita que tira esa hueá Vamos, acá sale otro A ver si te dan un arma ahí Bueno, aquí vamos a agarrar la armadura Acá te deja caer aquí y cae una armadura Cuidado con eso también Odio la escalera en este juego Y aquí viene un, un demon Bueno, vamos con todo Esos buenos también son re complicados, compadre. Hay que tener re cuidado con ellos. Oh, qué mala onda, weón. Puta, qué lata, weón. Cómo me mata ese, weón. Un nadie. Vamos. Vamos nomás, no nos rindamos. Tenemos buena arma. Como les dije antes, la armadura Este demonio desgraciado acá Puta, no salte, weón Bueno, hay otra armadura acá Acá de la puntita Esta Vamos no, oye, pero qué onda esa weá. What the fuck? What the fuck? Vamos. Es posible que muera con ese. Güey. El dragón, por pues, el más fácil del juego, es como el enemigo más pollo. Y yo perdiendo con el más pollo. ¿Qué les parece? Es raro este juego de repente no mata a los monos más difíciles del mundo güey, y te caís con los más fáciles. Vamos, ahora sí la vamos a pasar, pues. Démosle Con armadura y todo, te voy a matar Los zapatos de la mina oh. A ver Harto disparo Ahora aparecen al otro en el otro level. Ay, me mis disparo, no, dos, tres, ahora, cuatro, vamos, ya, esto tiene que ser a toque... ahora. Y acá el toque también. Vamos. Y cuando rebote, saltamos. Y acá la última... Ah. Y aquí se dejan caer con todo acá. Lo mata Y esta parte es correr nomás. Vámonle. Todo sea por el juego, el recuerdo, compadre. Ve. Oh, por hablar del juego del recuerdo, eh. Puras weas nomás. Oye, me da miedo ese. Uy. Vamos. Acá hay un truco, miren. Uh. Miren ahora. Me evité el dragón. Ping. Ya, vamos por el otro level Hasta donde lleguemos, compadre Vamos Este nivel igual es difícil, ¿eh? No, no me obliguen a terminarlo Voy a tratar de pasarlo con Daga igual O no sé, si sí, ahí está el escudo de repente, ahí lo voy a agarrar igual Vamos a ver qué onda Puta, si no es por esta escalerita Mira, papá. Mira la escalera Ah, ya que onda, todos contra, todos contra mí, ya, matenme Necesito un joystick bueno para jugar Bueno, esta wea 360 joystick, mayas Ya Vamos que se puede, vamos que se puede, supongo Ay, ay, ay, veía el dedo al tiro. Es que ese mono de abajo iba a darse la vuelta. Oh, bueno, vamos nomás, démosle. Todavía no, no se ha acabado todo. Me gusta la wea. Ultra velocidad Vamos a ver si me sale ahora esto. Uh, al límite compadre Vamos uh, No, puta que onda Porque Puta que son mala onda en este juego No importa compadre Vamos donde lleguemos si no lo continuamos y vamos, demon acá hay que tener cuidado con este demon Vamos Uf. Ya y finalmente llegamos al último level que es el más complicado. Aquí vamos a estar pegados años. Bueno, acá hay una técnica para matar a esos dos compadres que están arriba. Que este uno se pone acá abajo. Ahí. Y cuando cruzan acá la línea. Ahí disparáis. Ahí, ahí. Ahí, ¿cachai? Deberían haber quedado los dos arriba enganchados. Para evitarlo. Si, sí, hay que agarrarlo todo uh, vamos Ahora voy a tener que pelear con el dragón Ahí está el dragón Ya, me, me, me, me cago. Las cosas cambian cuando tengo la... El, el... shield Ya, vamos Ahora vamos a agarrar la... La... la ojalá nos den el escudo Es lo que necesitamos para pasar el led Ahí hay otra armadura Ya, no nos dieron el escudo, así que vamos a... Vamos a tener que morir hasta que no tenga el escudo Mira, pues, weón, cómo se queda enganchado en la escalera Es muy penca la weón No sé si la pase tampoco, porque no tengo la arma final Algo. Hay una técnica para ponerse acá Y este buen se cae solo Ahí Y acá abajo, acá al lado también Te ponía aquí nomás y dispara ahí, mira ¿Cachai? Pasando el dato punto Puta, ya po. Y aquí viene el tema Que como no tengo escudo, no lo voy a poder matar No, ni cagando Si no tengo el escudo Necesito que me lo tiren y ya teniendo el escudo, la pasamos feliz Así que... Recemos para que nos tiren el shield Ya Nos ponemos acá Cuando pasa la rayita aquí, miren Disparamos y disparamos y Vamos a tener que disparar de nuevo Ahora, a ver. Entonces Quedarían en esto todo enganchado acá Ahí se dispara, vamos Ahora pelear con el dragón Siempre hay que pelear con el dragón Igual lo voy a evitar, pero... Yo prefiero pelear Vamos ¡Lejos de la escalera! ¡Sal de ahí! No, vos no sabéis que la escalera Te cagan el juego Miren Miren, pongo un diagonal y se queda enganchado. Necesito un joystick de eso más ah, pro, bueno, miren, miren la weá. Terror del jueguito. Ya, menos mal aquí con la armadura. Y ahora viene el chill. Vamos, chill, chill, chill, chill, chill. Chill, muy bien. A ver si matamos los monos. Vamos. Ya, aquí con paciencia nomás. Donde lleguemos, compadre, vamos. Vamos, que se puede. Vamos. Ya. Lo mismo delante. esta calavera se tira ahí. A veces se demora o se queda enganchada, pero bueno. Ya. Puta. Ya. Hay que matarlo a todos nomás Ya, y ahora llegó la hora de la verdad, que estos son complicados Hola. No, el weón se... se me, se me escudriño. No a llegar una vez más Ya Démoslo nomás Vamos a poner... Alejandro Coelho Castillo Y el juego del recuerdo va a ser cuando lo terminemos Que lo vamos a terminar igual ahora Vamos, con todo nomás Hasta terminarlo Total, ahora tenemos el escudo ya lo mismo acá de siempre ponemos acá hacemos que corran ahora el otro y tenemos el camino libre ay ay ay, qué lata bueno a mí me pasa también por pau ¡Ay, ay, ay! Vamos Hay que tener mucha paciencia en el juego, compadre Porque hay un montón de monos que son muy desagradables Esperar también Mira, este horno no se engancha ahora Es capaz que haya quedado mal el truco Porque a veces si dispara muchas veces están los dos Claro, quedó malo el truco Futa la wea Le estoy enseñando a cómo no se debe jugar Necesito... Patience. Vos sabés qué pasa. a esta altura el puntaje ya no importa el puntaje importa cuando la pasáis sin morir vamos ya este esqueleto acá se Y ahora viene de nuevo la pelea con los demos. Ya, ahí hay un demo. Vamos por el otro. Ah, weón, wea. empezó a bajar y me cagó, weón. Ya es no, los demos. el dragon de nuevo puta weón si le pegué un montón de veces Puta, disparé dos veces, capaz que se hayan subido otro level. A ver, no no, ahí están. Como un dragón me mató. Ahí sí. Ese es el juego perfecto para echarse un dragón. Vamos por esos demonios. Yo creo que es intencional que uno pelee al lado de las escaleras porque como quedaron mal hechas, se de allá. Caguémoslo, weón. total, las escaleras están todas malas. ¿Eh? ¿Saben a qué me refiero? A eso. Ah, qué largo. Te lata, ¿cachai? Un weón que no... Miren, a, a esto, miren. A eso, pues. ¿Cachai? Si te ponían diagonal ahí, la weá se queda enganchada. De repente ahí arrancando... ¡Oh, me quedé enganchado! ¡Ah, arranca! ¡Oh, me quedé enganchado! Más penca la weá. Pero bueno, el juego viene así. Es parte de la dificultad, no es... No es que el juego esté malo. El juego te lo presentan así y juégatela. Ahora voy a tener que jugármela con, con esta armadura. Puta la wea. Oh, y así nos dan ganas. Así nos dan ganas. Vamos. Puta la ¿no? mierda esa weón, ya Me bo... cagaron el truco ya Yeah, crap. ¿Cacháis? Es como un crítico que le pegáis, weón. Le pegáis en la cabeza y la matáis al tiro, weón. Es rara del juego. Buena. Vamos con el último mono, a ver qué onda. Uff. Resuelva tu batalla. Resuelve tu batalla. Y ahí está la princesa que me arrebataron, compadre. Devuélveme la mina. Uy. Hay que disparar justo cuando está ahí a la altura del brazo, ahí ah, le dio la hueá. Este cuarto es una ilusión y es una trampa hecha por satán Vuelve a intentarlo todo de nuevo Tenemos que hacerlo todo de nuevo Hagámoslo todo de nuevo, vamos Pero, quiero mi daga Mire que con el escudo me voy a demorar en llegar Puta Esa arma es la peor. Acá tiene armadura. Ahí. ¿Ven? Ya. Vamos Vamos, que ojalá no se devuelva este otro. Vamos. Bueno. Vamos por la segunda vuelta. Ups. Me adelante mucho. Vamos por la segunda vuelta nomás, compadre, si sí lo vamos a terminar. Oh. Puta, partir con el escudo no es muy agradable el indine porque.. Mira, había. Lo bueno es que el escudo protege, weón, bueno. a ver qué salió ahí... Daga, la raja Se me arregló el panorama el tiro, bueno Ya, pues aburranse, pues no quiero que salgan más Ya, ¿qué hay ahí? Puntaje Vamos Vamos, uh. vámosle, vámosle. Vamos, que se puede terminar este video game No llevamos tanto rato Pero hay que hacerla dos veces nomás uh. Vamos Vamos Vamos a tratar de hacerla ultra corta ahora que estamos bien Veremos. No les prometo nada guía entera así nomás correr nomás vamos Aquí que limpiar acá rápidamente bajarracos también vamos por todos lados ya me nace de memoria el agua vamos ya voy apúrate allá ahora Vamos. Vamos, que se puede compadre. Tenemos fe aquí en el juego del recuerdo. Uh, al Tetue. Ahí viene otro Tetue. Toma Tetue. Vámonle. Ah, oh, no. Oh, pájaro de mierda. Nunca pensé que un Tetue me iba a matar, weón. Por decirle Tetue. Ya vamos, podemos morir ahora. hermanos me mataron. Ah, tú también. Vamos. La pelea a estar ojalá es que la podamos pasar, compadre. Vamos. Sin armor, weón. Me da miedo. Vamos. Vamos, dagas. Perfecto, mis sí. skill de velocidad de disparo Son muy buenas Así es joystick hacia adelante y dispara ahí, ¿cachai? Eso es lo bueno Vamos nomás Uy Más puntaje por si me han Le vamos, le vamos Eh, no No lo vamos a arruinar, compadre No lo vamos a arruinar Aunque va a ser necesario después tenerlo Pero no lo vamos a arruinar Vamos nomás Uy Ah, como que se picaron Así como que están saliendo harto ahora, eh Ahí tú Uh Se me mata ese murciélago. Vamos Acá también sale uno. Un fetiche el compadre le gustan los zapatos de la mina. Vamos. Ahora. ¡Uh! -huh. ¡Vámonle nomás! ¡Vámonle, vámonle, vámonle! vámonle uh -huh. ¡Más puntaje! ¡Ah! Bien armado. Bien escalera mal hecha. Con joystick ordinario que estoy jugando. ¡Ah! Bien, vamos. Esperemos que el Dragons no me arruine la fiesta. ¿Eh? Uh. Este otro payaso tampoco, ¿no? Ah, tú querías que me comiera la daga. O sea, la, la, la, la lanza. Vamos. Ah, fuck. ¿No me puede matar la cabeza? ¡Ah! ¡Bien! ¡Uf! ¡Chú, ¡Chuchum! vamos ¡Uf, no tuve que darme la vuelta, ¿no? Ya nos falta este nivel del puente, entonces choca una, choca dos, choca tres, choca cuatro y ahora subimos, saltamos, saltamos. Ya aquí... Ah, aquí hay que quedarse acá arriba. Pasáis para acá. Al toque. Aquí apenas se vea, saltáis el toque. Al toque. Acá esperamos que se vuelva. Vamos por acá. Saltamos. Y aquí es donde nos vamos a dejar caer para hacerlo bolsas este weón. Bueno. A hipervelocidad. Vamos. Atento a, lo, a los demons que salgan de... De abajo de la lava. Vamos a ir disparando para atrás, por si acaso. Nunca está de más. Mira, esos demos. Vamos, aquí viene un demonio. Vamos a pulverizar, compadre, con mi super velocidad. Nos devolvemos acá. Ah, A no pelear con ese dragón. ¿Qué les parece? Muy bien. Ya. Se abren las puertas del infierno. Vamos. Ya, la misma, la misma historia. Vamos. La parte es complicada, pero no vamos a soltar nuestra super daga. Nos va a ayudar mucho. Claro, especialmente. especialmente en esas partes donde hay muchas escaleras, que sabemos que las escaleras son una mierda en este juego. Mi joystick, quizá, es una mierda Arrimenteíto claro, ese, va bajando ese mono que parece un completo Puta, ya me queda, me queda torado, ¿no? Puta Se queda torado en las escaleras, po, weón Puta, la escalera de mierda, weón Joystick de porquería, weón No, chao, que con las iniciales Las iniciales van hasta los final. ¿Qué joystick más de mierda, weón? ¿Qué, qué escaleras más mal hechas? Vamos Una, Un carajo, weón, vamos Hay que apretar bien el joystick Para que el agua no se suba en diagonal, weón Vamos, al toque Ya Ah, mono de mierda, weón Ups Como que están más mala leche los weones, no hay idea mía Ya, este weón me puede matar, pero vamos a dárselo igual Ya, me la dio uh. Vamos, baja weón Puta escalera Ay, escalera de mierda ¿Cachai que no peleo con los demonios sino que estoy peleando con una escalera? ¡Mira! ¡Mira! ¡Puta! ¡Sale! ¡No te voy a poner a subir ahora a la escalera, weón. ¡El escalerín! ¿Eh? ¡El chistosín! ¡Oh! ¡El chistoso de la escalera! ¡Mira! ¡El mono mal hecho! ¡Vamos! ¡Ya, weón, ¡Corre nomás! ¡Más te vale! ¡Está listo! Fuimos Puta la wea, wea Pero como weón, Es que esos errores tontos Cuando lo estoy haciendo super bien Se sube la escalera y me caga todo el... Como le... Mis skills, ¿cachai? Mis skills pasivas de... Mis raciales pasivas de que está todo perfecto ¿Cachai? Mira Ya, corre Ya Ya Ahí, eso es Eso, normal, ¿cachai? Normal Normal ahí, ¿cachai? Ya vamos Llegamos acá arriba corremos con todo El weón me esquiva, oh Ahora como lo mato, weón Linda la weón Ay, no puedo pelear, no puedo Ah, attack, weón En un nivel super tonto, weón, ¿cachai? Ay, ay, ay. Canas verdes te hacen sacar este jueguito, pero por los errores de, de mal hecho que está. Ahora vamos, normal, normal. Ya subimos la escalera, apretamos bien el joystick para que no se vaya a subir a la, a la otra escalera. Ya matamos todo enano, agachamos, paramos contra este. Normal, vamos bien. Eh, ¿Para que vamos a hacer puntaje? Ya, se lo puse abajo entre las piernas Toma, Se lo ponen en cámara lenta Van a ver mi super pelea de Saiyajin Como le acabo de darse, weón A ultra velocidad In the balls Vamos Vamos compadre, nada ¿eh, weón A este lo vamos a hacer bolsa Como que Puta, ahí no era Vamos nomás ya Puta, los el de arriba se me olvidó weón a veces sale un mono. puta siempre. En el juego el recuerdo. A la cagada, a bueno, así como sufriendo. Sin, sin armadura. Le, le, le, le. Vamos. Vamos. Ya, ya sabemos acá cómo es la cosa. ¿Murió? Puta que tan tan blandito. Ya compadre. Vamos por The Last. the last level. Iron Vía por ser muy bueno. Ya ahí. Bueno, obviamente a los que preguntaban si el juego se terminaba dos veces para poder ver el final, sí, así es. Ya uno. Dos. Dos Dos Súbete po, weón Quedó malo el truco, estamos claros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si me pongo... Ya, a ver, perdimos, no Porque voy a tener que subir y correr a toda velocidad mejor. Ah, vamos, vamos, vamos, que se puede. Tenemos que sacar el escudo todavía. De nuevo, again. Again. Ya. Yeah. El truco.. Ah. Bueno. A veces, si apretáis los dos botones, te funciona también. Ahí están los payasos. Vamos. Los Clowns. Te que la escalera. Sabemos lo que pasa cuando te pones en la escalera. Que pasan errores. Normal. Vamos. Y el chiel, no está el chiel. Vamos a tener que morir. No me dieron el escudo. Y con daga no los voy a matar a estos monos, así que vamos a ir corriendo nomás. Vamos a hacer un intento, ¿ya? A ver qué pasa si, si la peleamos con daga. Ven a pelear, pues van Ya da lo mismo, si sin el escudo no la podemos hacer. ¡Bum! Nos va a decir: eh, no, no puedes pasarla porque necesitas esta arma para, para poder pasar el level. Así que, no, da lo mismo, si no tenemos el escudo. Go, go, go. Y es más, si no sale el escudo, vamos a matar al tiro, ¿para qué vamos a esperar? Aquí okay, vamos a esperar toda la vuelta, sí. Apúrense, por favor Ya, po Puta Yo creo que el otro mono se fue para arriba Agua. Podría haberme salto. No. Mucha muerte, mucha muerte. Vamos. Ya, weón. Puta, de nuevo Es que la daga parece que la, es como es tan chiquitita Puta, ahí están No pueden disparar acá O si no los monos van a saltar Y se van a, van a subir a este nivel donde estoy ahora, ¿cachai? Los monos como que saltan cuando tú disparáis. ¡Oye! Vamos ¡Uf! puta escalerita, escalerita, siempre la escalerita, ya vamos a ver si nos dan el escudo ahora. Escudo, por favor, escudo por favor. Ya no hay escudo, ya matémonos, si no hay escudo, pues... musiquita de terminar y todo el show. Quiero el escudo nomás, el escudo y vamos a terminar el videogame. Ya ni con el puntaje de la cancioncita. Corta, corta, rápido Vamos Hasta que salga el escudo Estas son las partes aburridas en el juego del recuerdo, compadre No se sé quedó ahí arriba. Ya, chao. Qué lata. No, si no sale el truco, no la hago. La lata. Tal como tienen sus escaleras malas, yo tengo mi, mi truco de mala leche. ¿Qué les parece? Eh? O sea, vengan para acá temas los dos para arriba Aunque Aunque se la pelearía uno, ¿o, ¿o no? Ya, pues a ver, ¿qué onda? Ya, pues, a ver, estoy, estoy, estoy cachando que. Ah, bueno, perdiendo el tiempo con estos tarados, weón. ¿no? Perdiendo el tiempo, disculpen, pero eso fue perder el tiempo. Pero pelear con ese par de tarados, weón, bueno, es una tontera. Ah, pero anda a matarlos, pues sí los matáis, y si te esforzáis un poco los matáis, pero weón, bueno, a esta altura, si estamos intentando pelear con dos demonios, no me pongáis este par de, mon de acá encima, weón. Bueno. Ya, apúrate, weón. Bueno. Ya, vos andate para arriba. Ya, vos también. Ya. Ya, pues weón, bueno, ¿qué onda? Realmente funcionaba perfecto, weón. Bueno. Ya. Perdón. Uh. Si no hay escudo, ¿para qué seguimos? Po? Necesito el escudo, sí o oh, sí Y ese es el único mono que te lo dan en juego O sea, al menos en, esta, en este nivel Así que tenemos dos desafíos Esperar que nos pasen el escudo Y matar a los dos demonios de arriba ¿Qué les parece? Si quieren ver un weón estresado, aquí, este el canal El weón estresado Aquí el dragón se mata muy fácil Vamos. Escudo, escudo, escudo Shield, ya compadre Estamos listos para ir a pelear con los demonios Ahora vamos a tener más tiempo peleando con Demons ¿Qué les parece? Que tenés cuidado con este. No me pegué, diciendo bueno. Uy. Ahí tení. La calavera de la muerte. Ahora este otro payaso que el hermano viene a molestar acá. Este otro. Y este. Y ahora viene la parte de la pelea. Oh. Vamos. Este la vamos a ver para acá. Uh. Murió, vamos. Hemos llegado por segunda vez Ya al, al castillo del mal Ahora lo matamos Uf. Resuelve tu batalla, compadre Vamos Son 10 disparos Ya ahí empieza a botar sangre eh. de, de, de, de demon. Hacemos la con la armas, por último. A ¿eh? ver, puta, el weón picado. Man. Déjame, deja de tirarme tu sangre. Son tus lágrimas, cierto. Oh. Vamos. ¡Vamos! ¡Toma, compadre! Esta historia es un final feliz. Y así el gran caballero tiene, decente coraje y se siente mucho más fuerte con su cuerpo. Regresa al principio y parte toda no. Challenger again. Bueno, ese es... GOES GOBLIN Espero que les haya gustado chiquillos, yo... Es lo que les puedo mostrar mientras tanto Es un pequeño entrenamiento nomás lo que me pegué A ver si después lo termino de real así, con una sola vía, sería genial Pero claro, tiene. hablemos un poco del juego en realidad Ese problema de la... De la ¿cómo se llama? De la, de la escalera, es lo peor por lo demás, los dos demonios del final también son difíciles de matar, a mí como que me salió un poquito fácil, perdí como tres veces con ellos. tres oportunidades, pero eso fue porque ya igual me, me sé más o menos la pelea, ¿cachai? Entonces, eso, pues por lo demás, el juego ya, ya vieron cuáles son las técnicas, hay muchos trucos más que se pueden hacer, ¿cachai? Cambiar de color cargo hay otras cosas más que las pueden buscar en YouTube. Por lo demás, espero que les haya gustado el juego del recuerdo y ya tenemos terminado. Gozan Goblin aquí en el juego del recuerdo. Ya, estimados, los dejo y les dejo un gran abrazo. Cuídense, nos estamos viendo en otro jueguito del recuerdo. Que estén bien, chao, chao.